En este vídeo te traemos la oportunidad de llevarte cajas misteriosas del Exchange OKX. En estas cajas vas a poder obtener distintos premios de hasta 10.000 dólares. Como siempre tendrás el enlace de registro abajo en la descripción del vídeo. Si entras por este enlace a nosotros también nos va a llegar una caja misteriosa y es algo que te vamos a agradecer muchísimo. Y los pasos que debemos seguir para poder llevarnos esta caja misteriosa realmente son súper sencillos, son tres simples pasos. El primero de ellos es crear una cuenta en Okex, tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo. El segundo de ellos es instalar la aplicación. Y por último debemos hacer un trade por un valor mínimo de 50 dólares en moneda estable, en moneda fiat o en cualquier criptomoneda que esté soportada por Okex. Realmente tenemos muchas opciones, nosotros lo vamos a hacer con Bitcoin y además con Lightning Network. Ya que este exchange soporta la capa 2 de Bitcoin, nos permite hacer transacciones súper rápidas y prácticamente gratis. Esto es brutal y próximamente vamos a estar publicando un artículo en nuestra web en satoshifactory.com y también realizaremos vídeo porque realmente la capa 2, la Lightning Network, es algo que deberías empezar a estudiar, entender y sobre todo aprovechar. No quiero hacer un vídeo demasiado largo, también te animo a que si quieres aprovechar esta promoción y sacar más cajas misteriosas, puedes compartir este vídeo con tus familiares, amigos o con quien tú consideres tendrás tu enlace de afiliación este es el mío pero tan solo le compartes este vídeo con tu enlace para que ambos os llevéis otra caja misteriosa por supuesto te animo a que te dejes un buen like te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gusta y sobre todo si puedes aprovechar esta oportunidad para crear la cuenta como siempre tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y tenemos dos opciones para poder crearla por un lado el teléfono introduciendo nuestro número de teléfono y una contraseña o por otro lado directamente con correo electrónico. Para esta promoción no es necesario pasar el KIC, o por lo menos yo no he visto que sea necesario pero sí que hay otras promociones que he estado investigando sobre OKX en las cuales para poder aprovecharlas sí necesitaremos tener el KIC previamente verificado. Esto como te digo es opcional pero te recomiendo que lo hagas para poder aprovechar ya que próximamente vamos a estar subiendo más vídeos acerca de este exchange. Para poder llevarte la caja misteriosa también debes descargar la aplicación la tienes disponible para Android o para iOS, nosotros la tenemos instalada en un BlueStack es una especie de máquina virtual desde la cual podemos instalar todo tipo de aplicaciones directamente en el ordenador y tenemos nuestra cuenta iniciada. Pero para fondear la cuenta, por ejemplo, lo puedes hacer automáticamente desde el navegador y luego ya realizar el trade desde la aplicación. Esto es opcional y ya lo puedes hacer totalmente como tú prefieras. En mi caso, a mí personalmente me gusta más trabajar desde el navegador, así que vamos a ir directamente al navegador para fondear la cuenta y a continuación realizaremos el trade desde la aplicación. De todos modos, si si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todas y cada una de ellas bien para fondear en la pestaña superior derecha tenemos aquí para depositar o retirar pulsamos en depositar y automáticamente nos aparecerán todas las criptomonedas y monedas estables que tenemos disponibles para empezar a depositar por otro lado, si lo quisieras hacer directamente con tarjeta de crédito o transferencia, tienes desde la pestaña de comprar criptos, aquí tienes la pestaña de comprar con tarjeta, operaciones P2P o también pago de terceros, que básicamente son transferencias bancarias. Nosotros lo vamos a hacer en Bitcoin y en Lightning Network, como te habíamos comentado. Para ello, vamos a seleccionar aquí la criptomoneda de Bitcoin, aunque tienes muchísimas más opciones, realmente hay muchas opciones para poder elegir. Pero bien, vamos a Bitcoin. Y a continuación nos pregunta en qué red queremos realizar este depósito. Como puedes ver, tenemos la red de Bitcoin normal, tenemos también una ERC20 que es en Ethereum, Lightning Network o la red de OKEX, la red interna de este exchange. Nosotros lo vamos a hacer en Lightning y le vamos a dar a continuar. Continuar. A continuación nos dice en qué billetera se van a depositar estos fondos, tenemos la opción de cuenta de fondos o cuenta de trading, nosotros lo vamos a hacer directamente en trading ya que tenemos que realizar un trade por un mínimo de 50 dólares y a continuación nos pregunta cuál es el importe que queremos depositar. Y bien en nuestro caso vamos a depositar un importe de 700.000 satoshis, para ello introducimos la cantidad 0.007 le damos a crear factura en Lightning Network el sistema de envío funciona distinto debemos crear estas facturas ahora debo escanearla desde mi billetera de Lightning en mi caso estoy utilizando Blue Wallet tan solo le doy a escanear automáticamente desde mi teléfono le doy a pagar esta cantidad y la verdad es que los retiros suelen ser bastante instantáneos en este caso son 130 dólares 700.000 satoshis no llega a un millón le damos a completado y es muy probable que tengamos esta cantidad muy rápidamente dentro de nuestra billetera vamos a comprobarlo y para ello vamos directamente a mis activos y efectivamente aquí lo tenemos en mi cuenta de operaciones nos han llegado ya los satoshis tenemos los 133 dólares muy bien, ahora ya podemos realizar este trade para recibir esta caja misteriosa. Como te hemos indicado anteriormente, lo vamos a hacer desde la propia aplicación. Ya tenemos aquí el saldo reflejado, pero también, aparte de Bitcoin y Lightning Network, tienes muchísimas otras opciones para hacer un depósito sin ningún tipo de problema y de forma súper rápida. Y bien, si volvemos a la aplicación, tenemos distintas formas para empezar a operar con el Bitcoin que acabamos de depositar. Por un lado tenemos aquí directamente la pestaña de Bitcoin o en la parte inferior tenemos el botoncito de operar. Vamos a ir directamente a Bitcoin y así ya nos abrirá el par, podemos ver en la gráfica las órdenes de compra y de venta que se están realizando y demás, y aquí abajo tenemos el botoncito de operar. A continuación nosotros lo que queremos es vender nuestro Bitcoin, aunque lo vamos a recomprar muy rápidamente, pero para ello tenemos la opción de vender y introduciremos la cantidad que nosotros queremos vender tiene que ser un mínimo de 50 dólares para asegurarnos vamos a vender 56 dólares y simplemente introducimos esta cantidad y en este caso vamos a ponerle una orden de mercado para no tener que esperar ni nada directamente nos va a dar esa cantidad debemos volver a introducirla que equivalen a aquí nos va diciendo el precio 54 dólares es más que suficiente son 287 mil satoshis y le vamos a decir de vender esta cantidad de bitcoin a continuación le damos a confirmar y ya tenemos esta cantidad vendida se nos ha visto reflejado en dólares ahora lo que vamos a hacer es directamente volver a comprarlo porque prefiero tener bitcoin que dólares simplemente es para poder optar a esta promoción así que vamos a hacer exactamente igual todos los dólares que tenemos los 54,68 lo vamos a comprar con bitcoin y nos va a dar más o menos la misma cantidad 286.742 satoshis Le vamos a comprar volvemos a confirmar y ya tenemos nuevamente los satoshis en nuestro balance. Bien, una vez realizado ya el trade debemos ir a la opción de referido y aquí dentro tenemos la opción de la caja. Ya podemos pulsar sobre ella, darle a continuar y nos va a dar el premio que tengamos correspondiente. En este caso a mí me ha dado un bono para poder hacer trading para cubrir las comisiones de 1,40 dólares. Esto va a ser aleatorio, no sabemos muy bien lo que nos va a tocar, pero en cualquier caso siempre va a ser algo positivo. Por lo tanto, te animo a que lo intentes, ya que es muy sencillo tal y como acabas de ver. Por otro lado, tenemos también aquí la opción de recompensa. Esto también lo podemos añadir como extra para el vídeo. Y tenemos aquí la opción de ganar un Bitcoin solo participando con 100 satoshis. Es una especie de rifa. Y también podemos adivinar si el mercado es alcista o bajista. Es una especie de porra en la cual si acertamos nos vamos a llevar algún premio. Vamos a participar en la de ganar un Bitcoin. Le vamos a jugar ahora. Y aquí dentro podemos eh, apostar estos 100 eh, satoshis para ver si tenemos suerte y podemos llevarnos uno de estos bitcoins. Sería muy bueno. Le damos a sigue jugando, aceptamos y también lo tenemos en la criptomoneda ethereum. Vamos a darle a lo mismo, a sigue jugando y aceptamos. Por último también tenemos la criptomoneda nativa del exchange, vamos a decirle que también. Y nada, intentaremos a ver si tenemos un poco de suerte.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 Recuerda que tienes nuestro canal y grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo y también si te gustaría que habláramos sobre cualquier proyecto, te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Ahora y así espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.